UADC informa, sustentabilidad. Con el tema visión de las reforestaciones en Coahuila, situación actual y retos a futuro, dio inicio la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides. Cada jueves del mes de octubre se presentarán a las 17.30 horas en la Sala Emilio Indio Fernández de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de Juárez e Hidalgo en el Centro Histórico. La primera ponencia fue Plantación de Árboles en las Ciudades, Mitos y Realidades, a cargo de la doctora Alicia Chacalo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, así como el tema La Investigación dendrocronológica en México y sus aplicaciones ecológicas e hidroclimáticas, por el investigador José Villanueva Díaz del Instituto Nacional de Investigaciones Florestales, Agrícolas y Pecuarias de Durango Calidad Académica la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UADC, en coordinación con la UNAM y la Cátedra UNESCO Desarrollo de un Modelo para la Defensa de los Derechos de Educación Superior, llevaron a cabo el decimosexto Encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, encuentro que reunió a organismos defensores de los derechos humanos universitarios de instituciones de educación superior de España, Perú y México. Integrantes de la nueva sociedad de alumnos, el consejo directivo, el comité del protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia y discriminación y la red de orientadoras tomaron protesta para ejercer sus cargos en la facultad de jurisprudencia. El rector Salvador Hernández Vélez destacó que en la universidad se llevan a cabo todos los procesos electorales de manera democrática y agradeció la participación entusiasta de los estudiantes para elegir a sus autoridades, porque para la UADC es prioridad formar a ciudadanos ejemplares y participativos. El nuevo presidente de la Academia de Directores de la Unidad Santillo es el director de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, Ricardo Ramírez Cerecero, quien afirmó que su gestión se basará en los 14 principios de la Academia, como vinculación, transdisciplinariedad, oportunidad y vigencia de planes de estudio, entre otros. Vinculación La Facultad de Psicología Unidad Santillo invita a participar en el taller Vida Plena, Programa para el fortalecimiento de factores protectores de la desesperanza como indicador de riesgo suicida. Está dirigido a personas de entre 13 y 29 años que perciben su futuro como negativo y se impartirá en ocho sesiones semanales. Serán los martes de 15.30 a 17.30 horas. Son cinco sesiones en las que se hablará con dinámicas enfocadas a la autoestima, redes sociales de apoyo, plan de vida, manejo de estrés y afrontamiento y comunicación asertiva. Mientras que las tres sesiones restantes serán de terapia grupal opcional Para más información comunicarse al correo preventivauadec.gmail.com O al teléfono 844-412-3528 y 844-412-2432 Internacionalización con el objetivo de ofrecer a los estudiantes de la UADC mejores oportunidades académicas, se renovó un convenio de colaboración con la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, UFPE, para cursar maestrías y doctorados y obtener la doble titulación. La meta para ambas instituciones es enviar a cinco alumnos por año a que realicen doctorado o maestría y así obtengan la cotutela en la UADC y la UFPE. En la reunión se entregaron reconocimientos a Cristian Torres León y Karen Natieli Ramírez Guzmán Egresados de la UADC por haber obtenido la doble titulación en México con el doctorado de Ciencia y Tecnología en Alimentos y en Brasil el doctorado en Ciencias Biológicas. Universidad Autónoma de Coahuila. En el Bien, fincamos el saber.